Cómo cambia la la cosa, mae, es mae. ¿Eh? Es que ¿Hm? Como que no lo quiero tocar, ¿Eh? Es que soy viejo. ¿Cómo que viejo? Yo no, que, eso no más de 15 años esa radio. Sí, dígame. respete al, al que le va a pagar, quiero, hice un anexo en la casa. Ajá. Necesito repartir un plato con tu cuchara. <risa> <risa> <risa> <risa> para, para ponerlo nítido porque es para alquilar. Ah, mucho gusto, el eh, maestro. Sí. O sea, usted quiere un plato, que donde le salga la galería al anexo, al o oh, no hay problema. Yo voy a pa ¿Cuándo paso por allá? Eh, usted puede pasar, yo voy a ir comprando los materiales, pero usted es bueno en eso. Yo soy bueno, yo oiga, pero yo soy tan bueno. Yo tengo 15 años trabajando en carpintería y nunca me he bajado un dedo. Oh, no, no, no. Lavan los no, no, clavos. Usted, usted es tremendo. ¿Y él qué es? Yo, no. sé, yo sé que le agarre los clavos a él. <risa> ah, no, pero usted es muy bueno. Pero por allá, no hay problema. No hay problema. Cosa suya, maestro Maestro, usted sabe algo, maestro. Maestro, oiga, ese rayo me acuerda a mí cuando yo estaba chiquito. <risa> Saludos, hola, oh, mi amor. ¿Cómo oh, amor? ¿Qué? Ay, mi amor, ¿cómo tú trajes? ¿Qué, ¿Qué pasó mi amor? Mira, aquí? te traje la comidita tuya. ¿Me ¿Qué me qué me trae? ¿Qué? Ay, ay, arroz, arroz, habichuela y tallota. Ah, bueno, pero pues está bien, viste, ve, esa es una mujer que me quiere. Ah, come para allá, está, que después me ensucia pues los Está lo bien, mami, mami, te quedaba en tu casa. Después me ensucia los blocos. No te preocupes, papi, que a ti yo te traje pescado, con <risa> <el> bolitos, <risa> con todo. No, vaya, que no se dé cuenta le dan, ¿no? no y tostones fríos. Que yo lo puse a trabajar fue por ti. ¿Es verdad? Pues sí. Imposible, no, imposible ya tú allá. sabes. <risa> Mira, la cajita, la <risa> <risa> ¡Maestro! Maestro, nuestro maestro, ¿se le va a comer a la mujer del enano? No, maestro, no, no. yo no a la, la nana? Yo no lo estoy mirando, te. usted. ¿Usted está viendo eso? ¿No? ¿Una paja? ¿Le tengo un ojo? Ajá, ¡Ajá! ¡Qué paja el ojo! ¡Ajá! ¡Qué paja! El ¡Pobre Hernando, Mira lo que le trae una de chiquita. Digo, sí, bueno, pues es una vaina. Sí, usted es lo bueno. Oye, usted es de lo bueno. Y eso, brazo, muchacho. ¿Sabes? Está fuerte. Mira, me <risa> voy a ir antes de que José López no y Mario no venga, me, me encuentre aquí. Nos vemos. Saludos, maestro. Oh, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la obra? Va muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cree que aquí al mes que viene ya yo me mudo? No, no, no, no, no, claro que sí. Oh, oh. Le voy a adelantar un ah. chequecito. Ah. Le voy a hacer un chequecito porque usted me estuvo llamando que le faltaban unos materiales. Uh -huh. Dígame el nombre sí. suyo. Eh, Miguel. Póngale Miguel ahí, Alcántara. ¿Miguel? Ya ah. si apellido ah. tan malo que usted tiene. Wow. Ah que ponerse un, un apellido ¿Todo? de día. Yo. <risa> o a Miguel Pérez ahí entonces. ¡Ah! Ah, no, no, está bien. Esto, che, que mírenlo ahí. O ya usted sabe, yo no por aquí la próxima semana, que tengo unos compromisos. Bueno, pues. bueno la vaina va bien. Sí. Sí. Ah. Mira, no cargue todos sí. los bro. Que por eso está así. No. Déjalo a él y a no, él. A, a mí metí, yo? Usted sabe que a mí me tira. De... Yo cogí un ¿no? viento, loco, pues. Sí. Maestro. Hoy es sábado. Sí, sí, sí, hoy es sábado, hoy es sábado. Estamos en cobro ya. Sí, hoy se cobra. Sí. Vemos el dueño ahí de la construcción. Sí, sí, él me deja sí. un chequecito ahí. ¿Le dejó un chequecito? Sí, sí. Que... ¡Ah, ¡Eh! bien! bien. ¡Ah, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Pero hay un problemita. ¿Cuál? El cheque lo, lo escribió mal. Mm. ¿Usted está dudando de mí? ¡Sí! sí. ¿O sea que yo puedo robar el cuarto? ¡Sí! Míralo ahí, el cheque, yo le dije que me llamaba, me llamaba Miguel, y él le faltó una L al cheque. ¿Te puso Miguel? Me puso Miguel. <risa> Entonces, ¿usted piensa que yo lo voy a engañar a ustedes? Sí. sí o sea, que por una letra aquí nadie va a es que nadie va a cobrar porque ¿dónde vamos a cambiar el cheque de por Dios? Dígame. Maestro, pues es una cosa que estás abusando de nosotros. Que trabaja con tu señor, tiene que comer. ¿Yo soy un ladrón? Sí, sí. ¿Usted es un ladrón? Por eso que yo no le doy un golpe a ese hombre. No le yo ninguna vainita allí. Che, este chequecito lo voy a cambiar ahora. Échame Échanmelo ahí. Sí. ¿Y tú ese dinero? Ah, que nos encontramos aquí. Mira, dame un segundito, dame un segundito. Nos encontramos ahí con el ingeniero, papá, con el de la obra. Sí. Y nos pagó en efectivo. En efectivo nos pagó a todos. Y el, Hacía mucho que, que no le pagó en efectivo. efectivo. ¿Cómo que le pagó ah, que efectivo? nos encontramos, y nos encontramos y nos pagó en efectivo el dinero. ¿Por qué le pagó en efectivo? Porque el cheque que usted le dio a usted le faltaba una letra. ¿Y yo no me mando lo mío? Sí, la letra que le faltaba al cheque.